Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, yo soy Isabela y hoy vamos a hablar sobre las competencias digitales relacionadas con la colaboración y la comunicación en Internet. Internet, como todos sabemos, es un entorno muy colaborativo en el que comunicamos y compartimos constantemente, por eso es muy importante que nuestros menores sean conscientes de qué información comparten y con quién, que sean conscientes de los peligros que esto confiere y aprendan a hacerlo de una manera segura, así como identificar ese contenido del que pueden hacer uso y del que no están autorizados por temas de derechos de autor, etcétera, para evitar meterse en problemas legales. Internet a su vez ha supuesto una puerta enorme que posibilita a nuestros jóvenes a participar de la ciudadanía, a formar parte de movimientos sociales, de iniciativas, etc. Por eso es muy importante que sean muy conscientes de la existencia de su identidad digital, de la que hemos hablado en otro vídeo que os dejo por aquí linkado, y que sepan en qué plataformas pueden formar parte de la ciudadanía activa y cómo hacerlo. Internet es una herramienta muy, muy potente y debemos animar e incentivar a nuestros hijos para que la utilicen de una manera proactiva, que la utilicen para crear, para dar rienda suelta a su creatividad, a sus habilidades y también pueden usarla como una fuente de aprendizaje ya que otra mucha gente comparte su conocimiento a través de internet. ¿vale? Entonces debemos ayudarles a generar ese, esa actitud eh, inquieta y a la vez generosa que les hará sacar el máximo partido de esta herramienta todo lo que por otro lado van a publicar en internet permanece de por vida y tiene sus consecuencias en la vida real además no actuamos igual en unas o en otras plataformas y el público es diferente según donde nos movamos es muy interesante ayudarles a desarrollar ese pensamiento crítico que les ayude a conocer el entorno digital en el que se mueven y por ello que se puedan comportar de manera adecuada muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo idea.